Buscamos ese pequeño video de 3 segundos que recién editamos Esperamos que cargue Y una vez que carga tenemos la posibilidad de eh, cortarlo, ¿sí? editarlo Agregarle emotes, emoticones y diferentes eh, letras también Para que quede mucho más eh, dinámico ¿no? Bien, tipo de letra podemos colocarle algo así, podemos ponerle hola youtube, por ejemplo vamos cambiando, por ejemplo acá tenemos otra letra, otro tipo de letra el color, si, sí, esto ya pueden ir viendo ustedes a gusto, una vez que terminen pueden colocar subir a si, sí, este equipo va a quedar en público una vez que terminen quedará algo así, lo que nos queda por hacer es clic derecho, guardar imagen como guardar y listo, ya tenemos el GIF.